Un buen día. Ahora vamos a ver cómo ver una imagen en 3D usando Golden Surfer. Esto a raíz de una pregunta que me hacen en YouTube sobre cómo crear una imagen 3D a partir de una imagen socializada, como si estuviésemos usando ArcScene. Este proceso es muy sencillo. Estamos aquí en Surfer. Nos vamos en este grupo de New Map en 3D Startup. Aquí en tres dsartes voy a seleccionar un archivo de un modelo de elevación digital. Aquí tengo un tema. Okay. Bueno, aquí está un poco exagerado. Eh, le vamos a cambiar acá en las propiedades. Selecciono. Sería en escala. En 7 en la parte inferior, le voy a bajar. Ahora voy a cargar una imagen. Es decir, acá el usuario me pide cómo mostrar una imagen satelital, independientemente de la imagen que sea, lo que se necesita es el modelo de elevación digital y la imagen que tenga la misma superficie. En este caso voy a usar la imagen eh, que tiene la superficie similar a este modelo de elevación digital. Hago clic en open Y aquí tengo una imagen. Abrir. Vemos que ya se carga la imagen. Ahora esto es sumamente sencillo. Super sencillo. Simplemente, acá en la tabla de contenidos, tengo Map, que corresponde a la imagen, y en la parte inferior, Map, que corresponde a la superficie en 3D. Entonces, en Map, donde está en este caso el nombre de mi imagen, que puede ser la imagen satelital, la selecciono, está justo con la extensión, imagen.png, y la arrastro sobre la superficie 3D. En este caso, 3D Starfish, le 3 dtip y podemos ver que se muestra esa flecha en negro y ahí simplemente la suelto. para un mensaje que no tiene los mismos límites, pero le voy a poner que se ajuste. Y como podrán ver, ya tengo aquí la imagen en una vista 3D. Ahora, si queremos verla en un plano completo en 3D y desplazarnos por la misma, así como se lo hace en Exchange, o en Google Earth, seleccionamos el mapa, en View hay una parte que dice tres décimas. Hacemos clic aquí y aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos activado este icono que dice Bird Con el cual, con el ratón, tenemos diversos controles en 3 Muy bien, espero que este video resuelva la pregunta del usuario que si me dejó un comentario en YouTube. Eh, si le gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.